hay mucho fallos. Eh, bueno, gracias a todos por acompañarnos a esta conmemoración del aniversario de la ley de dependencia y bueno, decir y recordar que mañana se cumplen ocho años de aprobación de esta ley y ha sido ocho años en, en los que nuestro co colectivo ha sufrido un constante y sistemático pisoteo, olvido y abandono por parte tanto del gobierno valenciano como de la Consellería y de esta sociedad. Esta ley de dependencia ha sido boicoteada desde el minuto 1. Crearon un sistema para empezar todos los expedientes. Cuando en otras comunidades autónomas, todo el proceso de aprobación de las ayudas se hacía en seis meses. Aquí se utilizaba en tres, cuatro años. Durante esos años, moría mucha gente esperando recibir sus ayudas. Y que se le fue reconocido un derecho. Se calcula que en estos años, la comunidad de alrededor de 35.000 personas han muerto esperando. Es una esfera cruel e inhumana que ha llevado al, al sufrimiento de, de miles de personas y familias. Desde el gobierno valenciano incumplía sistemáticamente esta ley de dependencia. Durante estos años se nos ha prometido muchas cosas, se nos ha mentido con muy buenas caras y muy buenas palabras. Nos han colado decretazos Paco. con nocturnidad, festividad y agosticidad, del decreto tal decreto, este gobierno Valenciano el Consejo de malestar social se han ido cargando la ley de dependencia y se han llevado a mucha gente por delante. Durante estos años, esta ley ha sido manejada a su antojo por diferentes consejeros y consejeres. Gente como Angélica Azul, pensada por el caso Burton o personajes oscuros y siniestros como Juan Cotino, que no ha tenido ningún tipo de escrúpulo para llevar a cabo todas sus corruptelas. Si ha sido capaz de hacer esto, ¿cómo lo iba a hacer? cada variedades es que hizo con las personas de dependencia. También pasó por la consejería, con mucha pena y poca gloria, el señor Jorge Cabrera, que también hizo de las con nuestro colectivo. Y por último, el señor Sánchez Zaplana, nuestra SUNY, que se ha dedicado hacer un tipo de política genocida imponiendo un empleado de copago a ciencias y residencia un copago que mata socialmente y hasta físicamente un copago que ha sido anulado por el TSJ y que el gobierno valenciano lo quiere volver a imponer y a brindar y esta vez por ley en un acto de revanchismo e insensibilidad sin precedentes les damos igual viene a por nosotros cuando están descaro Muchas personas dependientes han tenido que abandonar sus centro y residencias. ya vuelto a sus casas. Por una parte, hablamos con Por una parte, hablamos de personas con discapacidad intelectual que al a sus casas eh, sufre muy interiores físico y, cogn co y cognitivo brutal aparte de una muerte social que les margina y por otra parte hablamos de personas grandes dependientes con enfermedades graves y degenerativas que han tenido que abandonar sus centros y que posteriormente han fallecido y no pudieron tener en sus casas los mismos tratamientos que recibían en sus centros no hay que olvidar que en estos años a muchas familias las ha llevada a pobreza y a exclusión social por culpa de los recortes e impagos de sus ayudas o por culpa de un compagno farmacéutico injusto e inhumano. En estos años hemos sufrido el, el mangoneo entre Sobrino de Cotino y el empresario Ortiz, alentados por Cotino con el ánimo de vaciar residencias públicas para llenarlas de su familia más concretamente la residencia de su sobrino Hemos tenido que aguantar que se pague la gente la de nuestros equipos de fútbol que todo, que, que todo lo que se debe a nuestro colectivo. Más de 80 millones de euros. En estos años hemos visto cómo se construían aeropuertos sin aviones, construcciones calatráticas, que han sido un gran pufo y un gran robo. Ciudades de la luz con oscuros despilfarros. De han construido ciudades con muy malas artes y muy buena ciencia, la del robo. Mientras se en la comunidad social y sin atención, a medida de pensar en su de dependencia. Así han sido estos años de ley de dependencia en nuestra comunidad. Derechos expoliados, vidas machacadas, una ley de dependencia, destrozada y un maltrato sin precedentes hacia uno de los colectivos más vulnerados de la sociedad valenciana. Pero no quiero acabar en negativo, voy a acabar en positivo un poco el discurso. Y me gustaría recordar la lucha y sale de nuestro colectivo en estos ocho años. Recordar a esas mujeres que en su gran mayoría son las que ahora y siempre se han dedicado a cuidar a las personas de dependencia y aún así se les ha quitado eh, la, la seguridad social, eh, la cotización de la seguridad social. Agradecer a todas estas personas que desde diferentes ámbitos han denunciado y tentados de nuestros derechos. A todas esas personas que nos han apoyado durante estos años, gracias. Y no quiero acabar sin recordar a esas heroínas y a esos héroes anónimos y anónimas que, a pesar de todo, se levantan cada día dispuestos y dispuestos a seguir adelante en lucha y planteando cara a quienes empiezan. Habla de personas en situación de dependencia de sus familiares y de, los, y de los y de las profesionales del sector, que aún sin cobrar durante meses lo han dado todas, a todas ellas. A todas ellas, gracias.